Yeah, yeah, yeah, Go, go, go! ¡Suscríbete I'm <laughs> sorry. Bye. <laughs> Puntos para Leones, cero para Mayxicas, primer cuarto del encuentro. Esto es para el Kikoff. Los es derecha. Listo de es izquierda. Vamos a iniciar el encuentro nuevamente. Desde la yarda 9, desde la 14 el regreso por parte de Mexicas dándole toda la vuelta al campo, siguiendo la cortina de bloqueos, hasta que finalmente lo mandan para afuera, ahí en la yarda 35, vendrá la primera serie ofensiva de Mexicas primera oportunidad, 10 por avanzar ahí en movimiento, un receptor se acomoda del lado izquierdo se coloca como cerrado del lado derecho. Y tendremos eh, una pausa por parte del oficial. Ahí, falso arranque por parte de la más bien un chif ilegal en contra de la ofensiva de Mexicas. Ahí está la primera oportunidad con 15 por avanzar, una carrera por el lado derecho, detenido atrás el corredor, justo sobre la línea de golpeo, no hay ganancia ni pérdida de yardas para Mexicas. Segunda oportunidad, 15 por avanzar. Ahí va la carrera por corte Mexicas, el centro del campo es el que ataca el corredor. Pero se enfrenta a la defensiva de Leones y solamente les gana una yarda en esta carrera por el centro del campo. Tercera oportunidad. Y allá va. Van por 14 yardas los mexicas, jugada aérea por por la distancia que necesitan. Esconde el balón con el corredor. Pase rápido adentro, lado derecho. Incompleto. Número 19 no se pudo quedar con el ovoide. La cobertura del número 9. In... Complica la recepción. Así que entra cuarta oportunidad para Mexicas. A despejar la ofensiva Mexicas. Solo ganó una yarda en este primer drive que tuvo... En el ataque vendrá cuarta oportunidad, el conteo es largo. El castigo va a ser en contra de Leones con un foul. Recepción libre, se complica un poquito el fildeo. Finalmente el número dos recuesta sobre el boboide y tendría la ofensiva Leones. Esto a ver si se aplica castigo o se declina. Cuarta oportunidad, se repite tras un upside de la defensiva de Leones, así que es cuarta y siete, vuelve a ver silbatazos, vamos a ver de qué se tratan ahora.